Hola, muchísimas gracias de nuevo por registrarte en nuestro editatón. Les recuerdo que estaremos el, es, desde este martes hasta el viernes trabajando en dos sesiones. Eh, solo quería tomar un minuto de su tiempo para invitarles de nuevo. Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenla en los canales de Discord. Si sienten que su pregunta no, eh, no cuadra, no va bien con ninguno de los canales, simplemente háganla en el canal de general y nosotros lo tomaremos desde allí. También muy importante, por favor, compartan su nickname, su usuario, su link de usuario en Wikipedia. Va a ser muy importante porque es la manera en que sabremos quién estuvo participando dentro de la editatón y podremos eh, evidenciar su trabajo y ser parte de las personas que, que, que serán premiadas por eso. Y finalmente, en caso de que estén editando una Wikipedia, déjenlo saber al grupo. Primero, porque bueno, estamos en esta versión online, es importante saber eh, si ustedes están bien, si están trabajando, si necesitan ayuda. Pero más importante, en caso de que, por casualidad, dos o más personas estén trabajando en la misma Wikipedia, es importante que, se, que sepamos para evitar que ustedes sobreescriban el trabajo de otro o pierdan su trabajo porque otro ha, ha guardado antes. Entonces, de nuevo, cualquier pregunta en Discord, por favor. Eh, comparten su nickname, así sabremos quiénes están participando y podré ver eh, su evolución en Wikipedia. Y tercero, siempre déjenos saber en qué están trabajando, los podemos ayudar, pero al mismo tiempo así dejamos saber al grupo de que ustedes están trabajando en una cierta página y así no perder el trabajo. Así que muchas gracias.